Un cordial saludo, a continuar el logo o los logos de tu empresa, con la idea que tú tengas, mándanos tu bosquejo o dibujo y nosotros lo convertimos en, un, y lo convertimos en una verdadera imagen digital, para que ya puedas usarla en tus presentaciones, contáctanos a nuestra página, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle me gusta al video, gracias.